Hola compañeros, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a todos a esta, a esta nueva mesa que, en donde vamos a tener un diálogo entre dos grandes pensadores que tiene muchos años que no, han compartido, que no han compartido espacio y no ha tenido la oportunidad. Durante la presentación de la nueva edición del libro Ideologías del Desarrollo y Dialéctica de la Historia surgió la iniciativa de realizar un homenaje por los 50 años de su publicación. Se tuvieron oportunidad de ver el cartel o el afiche que estuvo circulando, eh, para anunciar estas mesas de diálogo se habrán dado cuenta que el evento se conforma de cuatro paneles y será a partir de la segunda mesa que se discutirán las secciones y capítulos del libro con más detalle. Durante las décadas de 1960-1970 en América Latina se viven procesos de militarización y golpes de Estado. Durante esos años es que el doctor Hinkiel Ammer, quien para entonces residía en Chile, publica sus obras Dialéctica del Desarrollo y Desigualdad e Ideologías del Desarrollo y Dialéctica de la Historia. Esto ocurre en 1970, pocos años después de su contacto con la Teología de la Liberación, que se vio entre el 66 y el 68, como él mismo recuerda en el texto Teologías Profanas. En esta mesa inaugural tenemos el placer de que nos acompañen dos figuras prominentes contemporáneas del pensamiento latinoamericano, el Dr. hinkelamert y el Dr. Dussel, quien además de tener afinidad y respeto, intele respeto intelectual mutuo, tienen una amistad de más de 30 años. Primero daré la palabra al maestro Ginkellammer y después el, el micrófono al Dr. Dussel. El Dr. Ginkellammer no necesita mayor presentación, es uno de los pensadores más conocidos y respetados en Latinoamérica economista, filósofo, crítico teológico del capitalismo y del modelo económico neoliberal, así como del pensamiento postmoderno. Nacido en Alemania, luego de haber sido profesor de la Universidad Católica de Chile, decide establecerse en Costa Rica después del golpe de Pinochet de 1973, fundador del Departamento Ecuménico de investigaciones, entre sus obras cabe destacar las armas ideológicas del Estado, democracia y totalitarismo, el grito del sujeto, crítica de la razón mítica, por supuesto, crítica de la razón utópica, y sin mayor preámbulo, oh, perdón, antes, antes de esto, discúlpenme, quiero dar la palabra a, al doctor Norman Solorzano, sí, que es eh, ahora el representante de, de, del grupo de pensamiento crítico de Costa Rica y conducido por el Dr. Franz Norman. Adelante, disculpa. Gracias, Daniela. Un saludo, un saludo afectuoso y solidario al amigo y maestro Franz Inkelamer, coinspirador de todas estas aventuras. Al maestro Enrique Dussel, voz incansable de la filosofía de la liberación. A las compañeras y los compañeros del grupo Pensamiento Crítico, amigas y amigos presentes en distintas partes de la geografía de nuestra América y a todas las personas que nos siguen por las distintas plataformas digitales. Para el Grupo Pensamiento Crítico, en conjunto con el IDESPO en su 45 aniversario, que nos ha facilitado sus plataformas, así como la Red de epistemologías del Sur y el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional en Costa Rica y la Universidad de Panamá, es un privilegio realizar esta serie de coloquios en homenaje al 50 aniversario de la primera edición del libro Ideologías del Desarrollo y Dialéctica de la Historia de Franz Ginkhelmer, y con motivo de su edición digital en este año 2020. Esta obra, sin ser la primera de Franz, tiene la virtud de que nos anuncia y perfila lo que será su gran proyecto intelectual. Esta es una obra precursora que tendrá sus desarrollos de madurez luego en otras como Crítica de la Razón Utópica, democracia y totalitarismo, el sujeto y la ley, hacia una economía para la vida y hacia una crítica a la razón mítica, entre muchas otras. Además, como lo ha señalado el propio Franz, Ideologías del Desarrollo y Dialéctica de la Historia es una obra que tiene hoy tanta o más actualidad para desentrañar los nudos de los laberintos de nuestras sociedades, agostadas por el proyecto suicida de la modernidad capitalista, en su versión in extremis del proyecto neoliberal. Por eso hemos querido, además de ofrecer un obligado homenaje a Francine Hinkelamer y su obra, impulsar la divulgación y discusión de ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia. Estos cuatro coloquios son, pues, ese impulso, pues sabemos que múltiples serán las acciones de las amigas y los amigos del pensamiento crítico, del pensamiento de la liberación, que en prolongarán realidad. esta conversación. El libro está disponible en su versión digital en la página del grupo Pensamiento Crítico, www.pensamientocritico.info, y en los próximos tres jueves del mes de noviembre estaremos conversando sobre cada una de las tres grandes partes del libro. El 5 de noviembre, sobre la ideología liberal iluminista, al concepto de la sociedad sin clases, el 12 de noviembre, con la pérdida de criticidad y la ideologización del marxismo. Y el 19 de noviembre, con metodología científica y dialéctica de la historia. Para todos estos coloquios podrán acceder mediante este mismo enlace. Finalmente, este es un esfuerzo que cuenta con la colaboración de compañeros y compañeras de México, Panamá, El Salvador, Colombia, Uruguay y Costa Rica, al cual quedan todos y todas cordialmente convidados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Norman. Ahora sí, sin mayor preámbulo, doctor Hinkgelamert. Perdón. ¿Eh? Perdón, Andrea. doctor. Sí, ¿me ayudan a, a liberar el micrófono del doctor Hinkelhammer. Ahora, Ahora, no tengo, bueno, quería saludar a todos en esta ocasión y que me parece que tiene algo, eh, para, eh, no solamente interesante para mí, y lo que significa este libro de hace 50 años, no tanto sobre el libro, sino por qué después de 50 años un libro mantiene su actualidad. Y eso no es por mí. Hay una situación, y en la introducción de la edición que ahora canalizó Henry Mora, eh, lo, lo analicé que estamos en una situación muy parecida. Y el gran cambio ha ocurrido precisamente en 68, 70, hasta 73. Un gran despertar de las sociedades ¿no? en, en, en, en el sector soviético, el, el, el, la primavera de Praga en Chile el socialismo chileno son dos socialismos diferentes de lo anterior y la rebelión de los de, de los estudiantes en, en en contra del sistema sea el sistema el sistema cual sea ¿no? Hay un problema en el sistema. Eh, y esta situación hoy tenemos muy parecida. El socialismo que hoy queremos es precisamente aquel que se produjo en 68 y 70. Y de, de, lo que estamos tratando de evitar que nos produzcan desde Estados Unidos y desde los aparatos militares, de nuevo, un gran totalitarismo de seguridad nacional que, que cambió mucho, mucho América Latina, con muchos muertos y que siempre amenaza de volver. Entonces, pensar hoy, pero hoy en una historia y una clave de esta historia es este periodo de 68 hasta 73. 68, la gran rebelión y 73, la imposición de un totalitarismo. Hasta Ana Arendt lo habló, todavía lo que podía ella ver de eso, Habló de un nuevo totalitarismo. Eso era re, eso no son palabras solamente. Y, y hoy. Tenemos una situación muy paralela y de nuevo tenemos perspectivas. Yo creo Bolivia y Chile son perspectivas. Y a mí me gustó mucho lo que pasó en los dos países, porque en los años Uh, de que yo este, vine a América Latina en 63 y me quedé en Chile hasta 73, uh, tuve que ver precisamente con estos dos países. Y veo ahora que vuelve a producirse alguna cosa vital que yo creo tenemos que apoyar y esperar que esta vez no nos van a poder venir otra vez con esos totalitarismos y yo quiero decir que son hechos por las democracias modelo de del mundo son, no no son simplemente los militares los militares de Brasil Uruguay Argentina Chile es la, la propia democracia tan tan democrática de Estados Unidos y de Europa. Es un totalitarismo guiado por democracias que siguieron siendo democracias. Y por eso, con gusto, el, el último libro que publiqué era, tenía el título El totalitarismo del mercado, porque ahí en, ses, en 73 Ahí empezó este totalitarismo del mercado en contra de los nuevos socialismos que estaban surgiendo a partir de Praga de Praga y, de y a partir de Chile. Bueno, quería decir eso nomás. Entonces espero ahora que escuchemos y me va a interesar mucho lo que nos va a presentar Enrique. Enrique, me alegro mucho que tú estés. Bueno, gracias. Doctor. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, maestro Franz. Vamos ahora a escuchar un texto que escribió el doctor Franz para ocasión. Para esta ocasión nos lo va a leer la doctora Lilia Solano. Doctora. Le dejo el micrófono, después eh, vamos con usted, doctor Duce. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por este privilegio que me da Franz de leer este texto. Estoy viendo también en el chat que están saludando de diferentes lugares en América Latina. En España es un, Lo que tenemos hoy es una celebración al tener a Franz... Y también Enrique de Dussel con nosotros. Entonces, el texto. Tiene como título La Constitución de la Ética, la Ética del Mercado y su Crítica, por Franz Hinkgeland. Quiero aquí hacer un análisis del mercado y de la economía del mercado de una manera muy poco usual. Se trata de un análisis de la ética del mercado que de ninguna manera es simplemente una ética referida a lo que produce el mercado. Se trata, en cambio, de de un análisis de la ética del mercado y de cómo esta ética está presente en el propio funcionamiento de este mercado. Quiero solamente dar algunos ejemplos de esta ética. La ética del mercado tiene tres normas muy básicas, que además son normas éticas cuya validez no se restringe al mercado. Se trata de las normas que prohíben matar al otro para quitarle sus propiedades, las normas que prohíben robar y las normas que prohíben la estafa del otro, es decir, que prohíben mentir. Hay muchas otras normas, pero estas tres permiten analizar lo que es el problema de la ética del mercado. Son normas que aseguran el propio funcionamiento del mercado. Por supuesto, muchas veces estas normas no se cumplen, pero si en un grado demasiado grande no se cumplen, el propio mercado dejaría de funcionar y se quiebra. Por esta razón, cada sociedad del mercado persigue la violación de estas normas en el grado necesario para poder sostener el mercado. Max Weber habla de vez en cuando de la ética del mercado, pero nunca la transforma en objeto de análisis. Eso vale en general también para la mayoría de los economistas, pero de hecho no hace falta concebir algo como los juicios de valor de Max Weber para explicar los valores de la ética del mercado. Lo suficiente es querer tener un mercado. Para tenerlo, hay que instalar los valores de la ética del mercado y su instalación no es ningún resultado de juicios de valor. Simplemente es necesario para hacer posible una institución que se necesita. He tomado como ejemplo de normas de la ética del mercado tres normas tomadas del decálogo que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia. En el monte Sion y que es entregado por Yahvé. De hecho, aquí Yahvé asume estas normas ya existentes y las declara a la vez como normas que él mismo hace suyas. Se necesita este apoyo porque estas normas están constantemente en conflicto con lo que es el interés egoísta del ser humano. Puede ganar al violar las normas, pero la ética condena esta actitud. En la Biblia, Yahvé mismo adopta esta posición. Hoy, muchas veces argumentamos en el mismo sentido en nombre del bien común. Quiero, quiero ahora ver cómo en nuestra historia se desarrolla la comprensión de esta ética del mercado. Quiero verlo primero en Platón, después en autores más bien modernos como son especialmente Adam Smith, Kant, Max Weber y Winston. Say. Primero, aparición de la ética de la banda de ladrones, Platón y el Templo de Jerusalén. Platón se enfrenta a la crítica de un sofista griego, según él, el, el cual siempre sería más racional y exitoso no tener ninguna ética, porque eso sería falso, ya que entonces no se podría actuar exitosamente. Por eso Platón le responde que en este caso, sin ética, ya no se puede actuar siquiera. Hasta una banda de ladrones, dice Platón, necesita una ética, que es una ética muy normal pero la lo aplican los ladrones solamente en sus relaciones internas, no hacia el exterior. Solamente por cumplir de esta manera con la ética, la banda de ladrones puede tener éxito. Los ladrones de una banda de ladrones no se deben entre sí ni robar y tampoco matar para que hacia afuera puedan robar y matar en forma eficiente. Platón se enfrenta a un argumento corriente en su tiempo, según el cual el injusto es inteligente y hábil, y el justo no es ni lo uno ni lo otro. El hombre injusto se parece por consiguiente al hombre inteligente y hábil, y el justo no se parece a este. Hace una pregunta de sorpresa. Lo que quería saber yo es si un Estado que se hace dueño de otro Estado puede llevar a cabo esta empresa sin emplear la justicia, o si se verá precisado a valerse de ella. Hazme el favor de decir si un Estado, un ejército o una cuadrilla de bandidos y ladrones o cualquier otra sociedad de este género podrían triun triunfar en sus empresas injustas si los miembros que la componen violasen los unos respecto de los otros todas las reglas de la justicia. En el paréntesis La República, página 1057. Aquí aparece la ética de la banda de ladrones. Si no cumple con ciertas leyes ni la banda de ladrones puede funcionar, no sería porque la justicia daría origen a sediciones, y odios y combates entre ellos, al paso que la justicia mantendría entre los mismos la paz y la concordia, no produciría indudablemente el mismo efecto entre los hombres sean libres o esclavos y no les hará impotentes para emprender con alguna cosa en común. En el paréntesis la cita de nuevamente de la república página 1058 es tal pues la naturaleza de la injusticia ya que se encuentra en un estado ya en un ejército o en cualquier otra sociedad que en primer lugar la hace absolutamente impotente para emprender nada a causa de las querellas y sediciones que provoca la polis mismo misma ahora resulta una gran banda de ladrones Platón ni reflexiona eso mayormente, sino deja todo ahí, pero pregunta por la perfección de la polis dado este estado de las cosas. Se nota enseguida una gran preocupación, que la polis sea organizada como banda de ladrones no le molesta. Su problema es cómo evitar que el ejército de la polis se transforme al interior de la polis en otra banda de ladrones que le robe a la polis. Se imagina entonces un sometimiento ideal del aparato militar a la polis y su gobierno, lo que hacen presentes los magistrados. En esta línea de Platón sigue después el mismo Jesús, cuando entra en un conflicto con el templo de Jerusalén. Choca también con todos los negociantes que operan en este templo, principalmente para la venta de animales que pueden ser usados como sacrificios, de parte de los sacerdotes del templo. Sobre este lado del templo, Jesús ahora dice que es una cueva de ladrones, Mateo 21: 13. Obviamente, esta palabra repite de hecho la palabra de Platón de la cueva de ladrones. Ahora, dos pensadores de la, ilust de la ilustración, Adam Smith y Manuel Kant. Quiero ahora hacer ver cómo dos de los más importantes pensadores de la ilustración del siglo XVIII, el siglo de las luces, enfocan este problema. Primero quiero citar a Adam Smith, el fundador de la ciencia económica. Adam Smith sigue la misma argumentación que había iniciado Platón. Las variaciones que introduce son solamente de importancia secundaria. Entonces cita. Pero la sociedad nunca puede subsistir entre quienes están constantemente presos a herir y dañar a otros. Al punto que empiece el menoscabo, el rencor y la animadversión recípro recíprocos, aparecerán todos los lazos de unión, saltarán en pedazos. Y los diferentes miembros de la sociedad serán, por así decirlo, disipados y esparcidos por la violencia y oposición de sus afectos discordantes si hay sociedad entre ladrones y asesinos al menos deben abstenerse como se dice comúnmente de robarse y asesinarse entre ellos la beneficencia, por tanto es menos esencial para la existencia de la sociedad que la justicia la sociedad puede man mantenerse sin beneficiencia aunque no en la situación más confortable pero si prevalece la injusticia su destrucción será completa. Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales de Alianza Madrid 1997. Adam Smith percibe evidentemente la ética del mercado como una necesidad imprescindible en cualquier sociedad humana. Insiste que eso vale inclusive para las sociedades entre ladrones y asesinos. Smith habla en cuanto a la necesidad de esta ética de justicia y de hecho. Smith no menciona otra justicia que esta ética de mercado. Frente a esta justicia, la beneficencia, entre comillas, es perfectamente secundaria. Con eso rechaza toda concepción de una justicia social y su intervención en el mercado. Ni habla de justicia social. La palabra beneficencia suena hasta despectiva aunque no la rechaza completamente. Kant sigue en esta línea también, inclusive Kant dice que su ética del imperativo categórico habría necesariamente que ser aplicada en toda sociedad, inclusive por un pueblo de demonios, dice en su libro La Paz Perpetua, comillas. El problema del establecimiento en un estado tiene siempre solución, por muy extraño que parezca, Aun cuando se trate de un pueblo de demonios, entre comillas diablos, basta con que estos posean entendimiento. El problema es el siguiente, he aquí una muchedumbre de seres racionales que deciden todos leyes universales para su propia conservación, aun cuando cada uno de ellos en su interior se inclina siempre a, el a eludir la ley. Se trata de ordenar su vida en una constitución de tal suerte que aunque sus sentimientos íntimos sean opuestos y hostiles, unos a otros queden contenidos y el resultado público de la conducta de estos seres sea el mismo exactamente que si no tuvieran malos instintos. Kant, en Manuel, La Paz Perpetua de la Biblioteca Virtual Universal. Se trata de la manera de Kant de asumir el argumento de Platón sobre la ética de la banda de ladrones. Ahora no se habla de una banda de ladrones, sino de un pueblo de demonios. Sea la gente mala o buena, de todas formas tienen que reconocer la validez de la ética formal que incluye la ética del mercado. Ahora, Weinstein, el suicidio de la ética. Sin embargo, Weinstein formula, antes de su primer libro famoso, Tractacos Lógico-Filosóficos del año 1918, en sus diarios una reflexión que posteriormente no repite y que habría otras dimensiones posibles y que abre otras dimensiones posibles de su reflexión de la ética. Se trata del siguiente texto. Si el suicidio está permitido, todo entonces está permitido. Si algo no está permitido, entonces el suicidio no está permitido. Lo cual arroja una luz sobre la esencia de la ética, porque el suicidio es, por así decirlo, el pecado elemental. Y cuando se investiga sobre él, es como cuando se investiga el vapor de mercurio para captar la esencia de los vapores. Aunque acaso el suicidio tampoco sea por sí mismo bueno ni malo. Para ver toda la dimensión de esta cita, hace falta invertir la primera frase entonces diría así, si en una sociedad todo está permitido y no hay acciones prohibidas eso es suicidio colectivo de esta sociedad de eso sigue entonces efectivamente lo que concluye Weinstein con la cita porque el suicidio es por así decirlo el pecado elemental por tanto este juicio de negar la existencia de la ética resulta ser un juicio vida-muerte la renuncia al carácter objetivo de la ética resulta ser la afirmación del suicidio, no hay vida humana, social posible sin una o varias éticas que, que juzguen sobre esta acción no hace falta esta conclusión pero la crítica de Winston puede empezar precisamente con nuestra cita en su forma invertida si no hay ética, entonces hay puro suicidio. En nuestro lenguaje más usado se puede expresar eso mismo como, si no hay ética hay caos, pero caos es solamente otra palabra para la muerte. Por tanto, si no hay ética, hay solamente muerte, y esta muerte es a la vez suicidio. Ética es entonces el conjunto ético que hay que tomar para que el ser humano como ser que es parte de una sociedad pueda vivir. Toda sociedad tiene que tener una ética de este tipo, aunque sea una sociedad extremadamente inhumana. Por eso, una sociedad con esclavos tiene esta ética. Pero la misma ética entonces establece que el asesinato de esclavos no está prohibido. Es la ética de la sociedad griega antigua, de la romana antigua, pero también de Estados Unidos moderna hasta el año 1865, año de la liberación de los esclavos. Ni la Alemania nazi abolió la prohibición del asesinato, solamente introdujo la excepción, excepto sobre todo judío, judíos y comunistas. El problema que resulta no es que no haya ética y que no pueda ser desarrollada, el problema es cuál es la ética preferible más humana. Discutir eso necesita también la construcción de, un, de mundos perfectos, es decir, obliga a preguntar cuál es la ética perfecta. Ahora vamos, Max Weber y su incapacidad de ver el problema. Lo más llamativo es que en general, en la literatura positivista, incluida toda la filosofía analítica, ni se discuten en serio estas idealizaciones que ellos efectúan y forzosamente tienen que efectuar al desarrollar sus teorías empíricas. Pero hay muchos más ejemplos, sin embargo, más Weber ni los toma en cuenta siquiera, y cuando usa tales argumentos, él mismo no discute eso, y lo más rápidamente posible, otra vez, lo deja desaparecer. Voy a presentar el ejemplo a citarlo el que me parece más llamativo, comillas, por un lado los dominados no pueden prescindir del aparato de dominio burocrático ya existente ni sustituirlo por otro, pues se basa en una metódica síntesis de entrenamiento especializado, división de trabajo y dedicación fija a un conjunto de funciones habituales diestramente ejercidas. Si el mecanismo en cuestión, el mecanismo del mercado, suspende su labor o queda detenido por una fuerza poderosa, la consecuencia de ello es un caos para dar fin al cual difícilmente pueden improvisar los dominados, un organismo que los, sustituye, que los sustituya. Esto se refiere tanto a la esfera del gobierno público como, la, como a la de la economía privada. La vinculación del destino material de la masa al funcionamiento correcto y continuo de las organizaciones capitalistas privadas, organizadas de una manera cada vez más burocrática, va siendo más fuerte a medida que pasa el tiempo. Y la idea de la posibilidad de su eliminación es, por tanto, cada vez más utópica. Más Weber, Economía y Sociedad del Fondo de Cultura Económica. En esta cita... Max Weber critica el programa de los movimientos socialistas de su tiempo, en los cuales se pide con el socialismo fundar a la vez una economía sin el uso de dinero. Afirma esta imposibilidad en términos absolutos. En esta cita lo afirma dos veces. Una vez dice, si el mecanismo es cuestión, el mercado, suspende su labor o queda detenido por una fuerza poderosa, la consecuencia de ellos es un caos. Y la otra cita dice, la vinculación del destino material de la masa al funcionamiento correcto y continuo de las organizaciones capitalistas privadas va siendo más fuerte a medida que pasa el tiempo y la idea de la posibilidad de su, de su eliminación es, por tanto, cada vez más utópica. Lo que resultará es caos y utopía imposible. Por tanto, eso es imposible. Pero si es imposible eso, también es igualmente imposible la eliminación de la ética del mercado. Porque el mercado no puede funcionar sin esta ética. Creo que este juicio de Max Weber es cierto. Y hoy no hay movimientos socialistas que exijan la eliminación del dinero en el socialismo. Pero lo que ocurre con el argumento de Max Weber es que resulta completamente incompatible con su propia teoría de la metodología de las ciencias, en especial de las ciencias sociales. Él está claramente justificando una ética por juicios de hecho, y eso es, según el propio Weber, absolutamente inaceptable. Valores y éticas pueden, según Weber, ser afirmados solamente por juicios de valor y jamás con juicios de hecho. Pero en el texto citado, Weber lo hace en nombre de juicios de hecho, si su crítica es correcta, como también yo creo, entonces toda su metodología pierde validez y sigue válida la tradición de efectuar tales juicios desde Platón. El resultado de Max Weber es que su crítica al socialismo no hace de ninguna manera imposible la realización del socialismo, mientras que su crítica sí hace perfectamente inaceptable su propia teoría de la metodología de las ciencias sociales. Y beber ni se da cuenta de este problema tan grave. Punto 2 la opción por la vida, el conatos. Cuando Spinoza habla del conatos, define este de la siguiente manera. conatus ese conservante primus et unicum virtutis fundamental. El impulso conatos de conservarse es la primera y única base de la virtud. Significa, y ahí está la cita que, que van a tener cuando tengan el texto, significa el suicidio es el final, la negación, la renuncia de toda virtud, él añade a continuación, nadie puede a la vez querer ser feliz, actuar de manera buena y vivir bien, si no quiere a la vez ser, actuar y vivir, es decir, vivir realmente sin ser feliz. Actuar de mala manera y sin vivir bien, está es la, la, la cita de Espinosa, eh, página 484, 485. Son las necesidades que obligan, no los gustos. Hay que vivir, aunque todavía no se puede vivir bien. Pero para mantener posibilidades hay que vivir, aunque se viva mal. Son las necesidades del ser humano, no hay que satisfacer, no los gustos. Los gustos cuentan en cuanto no impiden satisfacer necesidades. La pobreza es un problema de necesidades, no de gustos. Detrás de cualquier satisfacción de gustos aparece el hecho de que toda demanda tiene como origen necesidades y no gustos. La necesidad busca el gusto, pero siempre en el marco de las necesidades. Estas pueden ser también muy subjetivas, pero actúan como necesidades que también quieren satisfacer gustos, pero en caso de conflictos siempre deciden las necesidades. Eso es, optar por la vida. Para poder optar por la vida hay que optar, aunque a uno no le guste la vida que lleva. El suicidio nunca es solución, porque significa renunciar para siempre a soluciones. El suicidio es puncional más allá del suicidio solamente se puede imaginar soluciones de tipo religioso pero optar por la vida de uno es solamente posible optando a la vez por la vida de otros el, el emperador romano calígula decía quisiera que todos tuvieran un solo cuello para cortarlo lo que está queriendo no es más que su propio suicidio nadie puede vivir sin depender de la vida de otros aunque se quiere vivir bien hay que vivir mal si no hay posibilidad de vivir bien, pero hay que vivir aunque sea adulto, pero hay que vivir como se puede para intentar vivir bien. Hay un conatos que obliga a vivir aunque se viva mal. Claro, sigue la, la opción del suicidio en el caso que el vivir sea insoportable, como era el caso de varios judíos cuando los nazis los querían llevar a Auschwitz, pero ni en ese caso el suicidio es alternativa. Al acabar con todas las alternativas pensables, le quita inclusive al propio suicidio la posibilidad de ser alternativa, porque para ser alternativa tiene que transmitir una posibilidad de decidir en favor de una manera de vivir. Eso llega a un límite e históricamente ha llegado a ese límite muchas veces, en este caso, los pobres desplazados se levantan porque no quieren aguantar más y también porque se encuentran, porque encuentran apoyo y solidaridad en otros, que vienen más bien de clases sociales superiores, pero que se solidarizan. Estamos hoy viviendo un límite de este tipo, que sin embargo, esta es la primera vez que se hace realmente una resistencia mundial frente al hecho de que se vive una situación mundial en, el, en la cual se nota la presencia de la amenaza de un suicidio colectivo de la propia humanidad. Se trata sobre todo de la crisis del clima. De esta manera, la afirmación de la vida puede desembocar en la revolución de la sociedad. Hoy, la revolución aparece como alternativa posible para el suicidio colectivo de la humanidad que nos amenaza. Para juzgar sobre eso, hay que mantener en mente el hecho de que revoluciones no son necesariamente violentas. Necesitamos una alternativa para este suicidio colectivo de la humanidad. Este tipo de alternativas siempre se hacen presentes en imaginaciones de otro mundo perfecto, en relación con las cuales hay que pensar un proyecto histórico correspondiente, que sea efectivamente factible. Tercero, la producción en el mercado y los juicios vida-muerte. Los juicios que no son juicios medio fin, pero que son a la vez juicios de hecho, son juicios vida-muerte. Hay normas muy básicas que se basan en tales juicios vida-muerte. Normas necesarias y obligatorias están basadas sobre juicios vida-muerte. No matarás es una norma obligatoria que resulta de juicios de hecho. Eso no vale solamente para la norma, sino también para sus excepciones. Por ejemplo, defensa propia. Presuponen el conatus del cual habla Espinosa. Beber, en cambio, no toma en cuenta sus juicios de hecho cuando rechaza los juicios de valor. Normalmente, Max Beber... Ni ve esos juicios de hecho del tipo vida o muerte, sin embargo, el conatos nace con nosotros. Un ser vivo lo tiene. Sin embargo, el ser humano lo tiene también, pero a la vez que lo tiene, y, pero a la vez sabe que lo tiene. El mismo Mars da a estos juicios vida o muerte un lugar central sobre cada relación medio fin. Pesa todo el tiempo un riesgo, inclusive un riesgo, inclusive el riesgo de muerte. Por eso la relación medio-fin está simplemente conectado con juicios vida-muerte, que son juicios de hecho, pero no son juicios medio-fin de la razón instrumental. Todo el tiempo resultan juicios que no se orientan por un fin, sino por la relación vida-muerte que aparece constantemente en el interior de la realización de fines, por ejemplo yo cruzo una calle con mucho tráfico persiguiendo cualquier finalidad dentro de un proyecto medio fin pero todo el tiempo tengo que cambiar y adaptar esa actividad de cruzar dependiendo de los peligros que resultan del tráfico, no son consecuencia del cálculo de un fin sino resultan del problema vida muerte que se hace presente todo el tiempo en la persecución del fin y que interrumpe la persecución del fin en ciertas condiciones. Estos juicios de vida-muerte son juicios de hecho igual como los juicios medio-fin, pero constituyen valores, sin ser juicios de valor en el sentido de Max Weber. Ya vimos, no se puede ni atravesar una calle sin afirmar todo el tiempo el valor de la vida frente a la muerte. La vida tiene que ser tratada como valor si se quiere realizar cualquier meta de la acción instrumental. Entonces, se podría también decir que en este caso, la valoración de la vida es uno de los medios para alcanzar la meta. Pero eso no cambia el hecho de que hay que respetar la vida como valor. Es un valor necesario para que los juicios medio fin puedan seguir. No se transforma en una parte del cálculo medio fin. La posibilidad de la absolutización de este cálculo medio fin resulta precisamente por la abstracción de la relación vida-muerte. Para que no colapse el mundo de los juicios medio fin, hay que someter estos juicios constantemente al criterio vida-muerte. Si eso no ocurre, el mundo pasa al suicidio colectivo de la humanidad entera. En eso desemboca lo que se llama la ley de la pauperización del capitalismo, interpretando el capitalismo como el capitalismo salvaje hoy dominante. Hay una voz popular que expresa muy bien el problema. No cortes la rama del árbol sobre la cual estás sentado. Marx opera muchas veces con juicios vida-muerte. Quiero solamente mencionar un ejemplo. Se trata del siguiente juicio de Marx. Comillas. Por tanto, la producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción, socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza, la tierra y el trabajador. Marx en Capital. Páginas 423, 424. Esta cita de Marx es del año 1867. Lo que Marx dice aquí es que por razón de una gran arbitrariedad vigente en la economía capitalista descontrolada, esta economía lleva al suicidio colectivo de la humanidad. Hoy estamos viendo volviendo a esta arbitrariedad capitalista y nos vemos frente a una tendencia mortal. Por supuesto, este suicidio del cual se trata es un acto no intencional y no es una meta, al promoverlo se imagina que quizás puede salir bien a pesar de todo, pero se ve la posibilidad y la amenaza de este suicidio, aunque directamente no es querido, pero se lo promueve y por lo menos se sospecha que uno lo está promoviendo. Sin embargo, no se trata de una meta consciente, sino de una inevitable consecuencia de lo que se está haciendo. En esta dirección actualmente hay muchas iniciativas como el Club de Roma en cuanto a los límites del crecimiento en 1972 y recientemente aparece el movimiento Friday, Friday for Future en el 2019-2020 para, enfre para enfrentarse a la actual crisis del clima. Que algo se produce y vende en el mercado significa que es técnicamente racional en el sentido de que es técnicamente factible, pero eso no implica que sea económicamente racional. Lo mismo vale para toda la racionalidad calculada. Siempre entra el criterio vida-muerte. No se trata de alguna discriminación de la racionalidad del cálculo del mercado. Se trata más bien de recuperarlo como cálculo imprescindible en el centro del cálculo del mercado Debe descubrirse este criterio vida-muerte, sin el cual la humanidad no puede seguir con la propia continuación imprescindible también de ese mercado. Todavía el, el autor clásico sobre esto es Polanchi. Hasta aquí el texto del maestro Inkelammer. Doctora Lilia, muchas gracias por la lectura y muchas gracias al doctor hinkel Lambert por haber escrito y presentado este nuevo texto con nosotros. Eh, ahora doy la palabra al maestro Dussel, filósofo y uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Tampoco necesita mayor presentación, solo haré una pequeña, una, un pequeño recuento, una pequeña biografía de, de quién es el, el, el doctor Dussel. Actualmente dicta una cátedra extraordinaria en la UNAM. México, es profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana en México también, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México y ha recibido la distinción doctorado honoris causa por universidades como la Universidad de Friburgo, la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de Chile, la Universidad Nacional de Cuyo y recibió además el Premio Libertador al, al Pensamiento Crítico en 2009. Recientemente, en 2019, eh, hace un año precisamente fue invitado a formar parte de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Doctor Dussel, bienvenido. Buenas tardes. Mucho gusto estar aquí y de ver a mi amigo y maestro, Franz Hinkelamer. Y digo maestro porque mucho lo he leído y mucho he aprendido de él. Franz nace tres años más que yo, es decir, es un poco de una generación anterior, pero no tanto. Pero en 1931, en Alemania tuvo distintos pues, encargos antes de decidirse a venir en América Latina. Se acaba de producir algo en mi computadora y no los veo. Ahora los vuelvo a ver, por suerte, porque no sé bien cómo funciona y a veces me quedo en el aire, pero logré reconectarme. Yo me acuerdo en 1970, justamente hace 50 años, viniendo de un curso en Quito, que organizaba un gran personaje ecuatoriano, Monseñor Proaño. Pasé por Santiago de Chile y, por supuesto, Franz no se debe acordar porque yo sería uno de las tantas visitas que él tuvo. Y entonces me acuerdo del diálogo con él y fue muy importante, emocionante. Y de vuelta a mi Mendoza, que quedaba a 300 kilómetros de Santiago, pues escribí un pequeño artículo que, se, que le puse el, el ateísmo de Marx y los profetas de Israel. Fue un, una como pequeña conclusión de la lectura de Franz. Y lo he seguido siempre en sus publicaciones y no fáciles, porque el, los libros de Franz suponen mucho de lo que él trae de Alemania. Porque en Alemania estudió en Münster y también estuvo en Hamburgo y estuvo en Berlín. Y tuvo eh, grandes profesores. Y tuvo una experiencia, yo creo, determinante, que en su primer trabajo, según tengo entendido, en un instituto. Pues él se dedicó a desarmar un poco categorialmente y con metodología la situación del sistema soviético. Le llevó a estudiar el Ruso, a leer el Pravda y, y fue viendo ya en 1970 las limitaciones del marxismo soviético. Eso para América Latina es impensable. En 1970, poco después de la Revolución Cubana, no había habido otro movimiento importante. Va a ser justamente el chileno tres años, en esos años en que Franz va a estar en Chile del 63 al 70, en un instituto que se llamaba del Estudio de la Realidad Nacional, donde Franz relea a Marx. Pero conociendo ya las limitaciones de la sociedad civil, civil, eh, soviética. Por eso, que en su libro, eh, que estamos estos días comentando, la ideología del desarrollo y dialéctico de la historia, no es eh, pues fuera de lugar que en la primer parte de la ideología liberal iluminista al concepto de sociedad sin clases en su tercera parte, expone primero Hegel en la parte de segunda y luego el marxismo original, justamente fruto de la lectura de esos años en Santiago, pero después empieza justamente a partir de la lectura de Bloch de Mannheim y de otros autores de la época, la conversión del marxismo original en ideología tecnocrática. Eso ya es grave, dicho hace 50 años. Puede decir, Franz es quizás, en mi criterio, si no el más uno de los marxistas más serios de América Latina. No quiero compararlo con ninguno y por eso no nombro ninguno, pero si lo tengo que comparar, ninguno lo puede igualar, porque Francia ha leído muy detenidamente a Marx en su lengua y tiene una formación suficiente para llegar ya a una crítica del marxismo. Y eso es sumamente actual. Todavía hoy tenemos problemas en ese sentido y gente que está repitiendo el marxismo soviético y con eso pues claro no se puede ir muy adelante. Quiere decir que este libro es un libro que se adelanta completamente a su época y a más de un estudiante hoy le, lo pues le mostraría muchas cosas que es conveniente que las sepa. Claro que lo hace desde una categorización muy de Franz, no fácil. Y que es por una parte hegeliana, aunque corregida como Marx lo hacía. Y por otra parte, yo diría también kantiana, porque el tema de los postulados, que va a seguir siempre funcionando en Marx desde aquella época, pero también en crítica razón utópica y más en la crítica son razón mítica, el postulado eh, va a ser un momento teórico fundamental, pero que también fue la cuarta etapa del pensamiento de Kant. Kant fue un racionalista, pasó a ser un trascendental, y luego ya entonces, eh, desde la crítica del juicio, empieza a poner en cuestión lo que había dicho, y, y entonces trabaja mucho el tema justamente de lo, tras, de lo que es lógicamente pensable, la paz eterna o la paz permanente en el futuro, pero empíricamente imposible. Y entonces el postulado trabaja con estas categorías que Franz, explica muy bien en la crítica son razón utópica, donde hace la crítica del utopismo de derecha y el utopismo de izquierda, tanto anarquista como fascista, y entonces eh, pone en cuestión nuevamente a la izquierda. Y eso nos abre un campo muy importante teórico para saber qué tipo, al fin, de Estado, qué tipo de mercado ¿Qué tipo de economía necesitamos? Y Franz, yo creo que al final lo formula con su principio de imposibilidad, que quizás sea la síntesis final, porque lo interesante del principio de imposibilidad es que lo imposible es pensable de un punto de vista lógico, pero es empíricamente imposible. Sin embargo, prácticamente es útil. Pero esto, lo perfección, el, lo imposible del principio de imposibilidad, está fuera, dice Franz muchas veces, de la condición humana. Entonces uno puede decir, vamos a trabajar por una utopía de una sociedad mejor. Pero cuidado, no pensemos jamás que va a ser perfecto. Va a ser también imperfecto y habrá que en su momento corregirlo. Así que lo que haremos es una sociedad mejor que la existente. El mercado perfecto, como lo piensa von Hayek, pues se puede postular y la competencia perfecta, pero son imposibles. Lo que sí podemos es mejorar los criterios del mercado y también de la competencia. Un Estado Perfecto, Es imposible, pero podemos mejorar al Estado. Y así todo esto da una enorme capacidad para poder entender la realidad. Como se van a tratar en estos días, y yo por suerte eh, había leído esta parte y había pensado decir eh, algunas cosas, pero como van a trabajar estos tres temas, primero, de la ideología liberal iluminista al concepto de la sociedad sin clases una vez mañana, la pérdida de criticidad y la ideologización del marxismo todavía actual para ciertos grupos marxistas, y el tercero, la metodología científica, tal como hoy presenta Franz un tema, y la dialéctica en la historia son las tres grandes partes del libro que en estos días siguientes van a tener entonces eh, pues exposiciones y discusión sobre este punto. Entonces no necesito tanto referirme a ello, sino más bien a la conferencia que Franz ha preparado para este encuentro que me gustaría entonces sí tocarlo un poco más en particular, aunque improviso claro pues mi reacción siempre es más serio y más pensado leer el texto y reaccionar ante él reaccionar ante un texto recién leído es muy difícil pero en realidad son temas que ya Franz lo ha tratado muchas veces, aunque ahora agregó algunos elementos nuevos, pero sobre los que yo querría entrar un poquito a proponer, porque es también el tema justamente enigmático con el que termina el libro de Ideología del Desarrollo y Dialéctica en la Historia, porque... En la tercera parte sobre metodología, la segunda parte se llama la dialéctica a la historia y la producción social de los valores. Y ahí, al final, el punto 15 dice la toma de conciencia trascendental, lo cual hay que discutir el concepto porque no es fácil, la dialéctica a la historia como constituentes de la ética y de la metafísica de la historia. Y ahí Franz justamente habla de la ética. Y debo decirles personalmente que yo estaba escribiendo una ética de la liberación y al leer el libro y llegar al final fue utilísimo lo que él plantea al final del libro. Y tiene algo que ver lo que hoy ha planteado de nuevo acerca del problema de la ética. Y hay un puntos pequeños, pero los que a mí me gustaría como dialogar un tanto, y es en que Franz utiliza siempre la categoría de valor y al mismo tiempo de juicios de hecho como juicios de valor. Y eso sí me parece que sería bueno hacer como una especie de diálogo. En un momento de esa exposición de hoy, se, se llega a decir que la vida es un valor. Ese es el tema pequeño y tomaré unos minutos, pero que me gustaría centrar el diálogo. Yo pienso que la vida no es un valor, sino que la vida es el fundamento de los valores. Sí. <risa> la vida no es un valor, sino que tiene dignidad, que no es lo mismo. Tener valor no es lo mismo que tener dignidad y esto parecería que fuera pequeño, pero plantea entonces una reflexión que justamente es la que debatimos con Apple y en la que Franz eh, participó brillantemente y dejó muchas veces a Apple callado cuando le Habló justamente sobre el suicidio, diciéndole a Apple, sí, mires, pero si una comunidad de comunicación, todos estamos de acuerdo que nos vamos a suicidar, ¿qué pasa? Porque entonces quitamos la posibilidad de un discurso futuro y se terminó la discusión. Y, y Apple empezó a, a querer contestar a la pregunta, pero nunca pudo contestar a la agin que lame la opción, la objeción que le hizo. Entonces, en la exposición de hoy se ve muy claro, en la primera parte, claro, el tema de la ética de una totalidad, que entre otras es la, tonic, la ética de una banda de ladrones. Una banda de ladrones es una comunidad, es una totalidad. Y no puede contradecirse, porque si se contradicen ellos, la banda, pues enseguida destruyen otra banda que no se contradiga. Y por lo tanto se terminó la banda. Y esto, Platón tiene perfecta razón. Y de ahí entonces, él va trabajando muy bien y lo ha trabajado más, más de una vez al ético, a Dan que fue un profesor de ética. Y no de economía, porque la fundaba la economía moderna. De tal manera que fue un filósofo ético el que fundó la economía política como una parte de la ética en la visión que tenía Adam Smith. Y aplica la misma pues, lógica de la coherencia que debe tener una comunidad, sea la que fuere. Y de ahí entonces también... La, la posición de Kant, que piensa de alguna manera lo mismo, de Wittgenstein y por, por último de Max Weber. Pero justamente ahí viene el tema sobre el juicio de valor. ¿Qué es el valor? Este punto, hasta Marx tuvo problemas con el concepto de valor. Yo digo, hay un puntito en que hay que tomar con cuidado. Marx dice, la naturaleza también produce valor de uso. La manzana que como tiene valor de uso y la manzana la produjo el per, el manzano y no el ser humano. Cuidado, yo pienso que el manzano producido, por el manzano, La manzana producida por el manzano tiene propiedades físicas, pero las propiedades físicas todavía no son valor, porque no son valor para nadie. La propiedad física se constituye como valor para un viviente que toma las propiedades físicas como aquello que es la satisfacción de una necesidad y el hecho de que la manzana con sus propiedades físicas y las propiedades físicas no es valor, sea constituida por la necesidad del viviente, constituye las propiedades físicas en un valor para cumplir la necesidad como satisfacción y perdurar la vida. O es decir, si no hubiera seres con necesidades, de alguna manera los animales podrían empezar a tener una cierta vigencia en ese punto, pero hoy lo dejo de lado. Si el ser humano con necesidades no constituyera las propiedades físicas de la manzana, que es tener ciertas vitaminas, azúcar. Y, y aquello que es materia de alimentación, son propiedades físicas y no son valor de uso. Porque no son valor para nadie, mientras que si un viviente necesita comerla, constituye las propiedades físicas en una mediación de la vida, y en ese caso aparece el valor. Pues si el valor es la dialéctica relación entre las propiedades físicas de la cosa y la necesidad del ser humano que constituye el valor. De esta manera, el valor no es un fin, ni es un fundamento. El valor es un aspecto de la mediación del fin. Y entonces, en el fondo, lo que tiene valor es porque es un medio para la afirmación de la vida. Si yo tomo un vaso de agua, el vaso de agua tiene propiedades físicas. Pero si yo tengo sed, tengo necesidad. Y si tengo necesidad, voy a tomar el, las propiedades físicas y las voy a constituir en un medio de tomarla. ¿Por qué tengo sed? Porque me he deshidratado. Y ¿Qué implicaciones tengo que me he deshidratado? Que estoy en dificultad de vivir, porque si no repongo el agua necesaria, me muero. Entonces, es la vida humana, la que constituye las propiedades físicas en valor, y la vida no tiene valor, es el fundamento de los valores. Es una cuestión terminológica, pero... Que habla entonces un poco de el, esta, esta cuestión de juicios de hecho, vida-muerte. Porque lo que pasa es que entonces es la vida o la muerte aquello que es, está fundando un cierto tipo de actos que son buenos se afirma la vida. Y la formación, reproducción y desarrollo de la vida individual y la vida comunitaria no es un valor, es un principio. Entonces, claro, habría que hablar, ver si el, el asunto es una ética de los valores o una ética de principios que constituye los valores. Y en la justicia también sería una virtud y también una virtud, un valor, pero constituida desde una relación medio fin a la afirmación de la vida. Esto no cambia el fondo del argumento, porque en efecto el problema fundamental es el suicidio como la contraria. Pero esto es muy interesante hoy, ante el hecho del virus y del neoliberalismo. Eh, ya lo sugería a Hammer, pero yo quiero eh, tocar más explícitamente el tema. Este, esta crisis del virus es una crisis mundial nunca vista en la historia de los sapiens. Nunca vista. Es la primera vez en la historia. Pero la historia del Homo Sapiens y aún del Habilis y aún de los primates, porque lo, la que hemos constituido esta pandemia es el fruto de una civilización y también del capitalismo y en su visión neoliberal. El neoliberalismo ha apostado a que el mercado es la racionalización organizativa de la sociedad y cuyo principio es la competencia perfecta, que en ha sabido trabajar magníficamente mostrando que la competencia perfecta es una imposibilidad, y justamente es contrariar algo que se lo hace irracional, en la, la Competencia es posible y es posible mejor la, mejorar la competencia y en una sociedad del futuro sería posible una mejor competencia bien regulada. Si no, podríamos producir una especie de sociedad sin ningún tipo de interés para producir algo con mayor calidad, no simplemente con un proceso cuantitativo. Pero el liberalismo al poner en el mercado la racionalidad de la vida humana social y mostrando la peligrosidad del mercado que puede intervenir monopólicamente en el mercado, impidiendo la competencia perfecta, exige en el fondo un estado mínimo. Y en esto coincide la extrema derecha, que no necesita el Estado y quiere privatizar todo como las transnacionales, un anarquismo pues eh, trasnochado, y superado, pero existente en algunos grupos. El neoliberalismo anula al Estado y potencia al, al mercado. Al hacer esto, in, Debilita la capacidad que tiene la sociedad y el Estado de crear un sistema alimentario, un sistema de salud en beneficio del ser humano, porque todo se deja en manos del mercado que por la competencia arregla todo, arregla la salud, produce el alimento y también todos los efectos de una sociedad súper desarrollada. Lo que pasa es que el fenómeno ecológico y un sistema alimentario que está produciendo estos virus y va a producir más virus porque explota la, el, la vida animal exigiéndoles una vida completamente antinatural que entonces empieza a producir gérmenes patógenos, los puercos, las gallinas o los y, y las vacas apiladas en un sistema alimentario capitalista dirigido por el mercado. Pero al mismo tiempo un sistema alimentario también racionalizado, de tal manera que modifican las semillas y luego estas semillas modificadas pues producen resistencia a las enfermedades, entonces se ponen pesticidas cada vez más poderosos y entonces comemos vegetales y animales con cantidad de veneno y cantidad de medicamentos que se entran en nuestro cuerpo y produce entonces un efecto nefasto contra la vida. Y al mismo tiempo todo eso produce ya lo muy conocido calentamiento de la tierra, aumento del hueco de ozono, los plásticos en los océanos. Todo eso producto del capital y producto una ética neoliberal que debilita al Estado potencia a el mercado con una ética del mercado, como muy muestra muy bien muestra Quinquedad, eh, porque esa ética dice la propiedad privada es intocable eh, y entonces eh, hay que dar toda la responsabilidad a la libertad del mercado y que ésta regule todas las relaciones y el pueblo queda como espectador ante las decisiones de las grandes transnacionales y esto es el capitalismo vigente. Pero eso tiene una ética. La ética es cumplir honesta y humildemente con las leyes de la competencia, el privatizar todo, el dejar al mercado de afuera, respetar la propiedad privada, respetar la herencia. Y esta ética es una ética mortal. Y esto es un poco de una manera muy sofisticada. Lo que también Franz está hablando, yo lo digo con otra terminología, pero es realmente lo fundamental en este momento histórico. Me llamó la atención y me encantó que nada menos tratara hoy de nuevo el tema de la ética con el que termina el libro de hace 50 años. Y pienso que es un tema absolutamente fundamental. Pero... A partir de aquella diálogo con Apple que también Franz participó, yo descubrí lo que yo llamo el principio de la vida, que se lo debo mucho a Franz, pero se lo debo mucho a Marx y se lo debo mucho al pensamiento semita, que también la vida es un principio último que no tiene valor sino es el fundamento de todos los valores y entonces. Lo que se pone en cuestión en un sistema fetichizado, como el sistema liberal que se quiere imponer, es justamente el criterio del aumento de la tasa de ganancia del capital. Y, y ahí Marx funciona. No es el, el Marx ideológico de la Unión Soviética que Marx ya pulveriza en su libro hace 50 años, pero el Marx-Marx, que se da cuenta que la vida es el principio fundamental y por eso el capital es un capital muerto. Y por eso que el trabajo le llama trabajo vivo. Y, y, y Marx tiene una metafísica en la vida y lo que hace el capitalismo es matar a la naturaleza y a la especie humana. Pues mata a todo lo realmente importante y eso es un principio. Lo único que yo a ese principio le agrego otro principio, que en este caso le concedo un poco a Apple, porque ¿quién va a decidir al fin cómo afirmamos la vida? Y entonces ahí no nos viene mal las reflexiones de la ética modificada, pero de la ética del discurso, que nos exige discutir con participación simétrica de los interesados por el tema, y si es de todo un país, es la población completa y el pueblo, y cuando hay una participación simétrica de los afectados por un tema, que debe decidir cómo reproducir la vida, entonces esa decisión tiene legitimidad. Y el sistema de legitimidad es lo que se llama democracia. No, la democracia no es la, los votos o, o, el, o el tener un poder ejecutivo, legislativo y judicial, etc. Todo eso es necesario, pero desde la legitimidad, que es la participación real de un pueblo, argumentativamente, o es decir, hablando como un pueblo consciente y llegando a un acierto Consenso, claro, por el principio de imposibilidad que Franz muestra, no hay una le legitimación perfecta. Por lo tanto, no hay una democracia perfecta, pero nos podemos acercar, hacer más participativa al pueblo. Podemos institucionalizar la participación que nunca se ha hecho, porque solo está institucionalizada la parte la representación, pero no la participación. Y el pueblo un poco es, es espectador de las decisiones de una minoría representada, que a su vez se fetichiza y que decide todo un grupo. Y a eso le llamo democracia liberal. Eso no es democracia. Más, el sistema de mercado y el neoliberalismo tiene a la democracia real, legítima, participativa de un pueblo como un peligro. Es un sistema antidemocrático, definitivamente, y lo estamos viendo en América Latina. Si el gobierno de Bolivia no es útil, se le da un golpe de Estado ¿ah? y se inventa de que hubo un fraude. fraude. Ahora salió de nuevo y ganó de nuevo y uno se pregunta, ¿qué pasó? Lo dejaron. Porque lo, norma, lo más normal hubiera sido que lo hubiesen nuevamente objetado, que era un fraude, pero ya era demasiado sin audiencia y entonces lo han soportado. Pero eso entonces, y re, refiriéndolo a la, la obra de Francis Klemmer, y yo voy terminando, estamos en un momento muy importante porque... El gobierno de izquierda empezó en Cuba, pero era muy soviético. En Allende, justamente, que es la experiencia que Franz vivió siete años en Chile y que brutalmente fue in, eh, atacado y él hasta arriesgó su, mi, su vida misma y tuvo que huir de Chile, eh, lo, lo entendió a fondo. Fue la, un antecedente. Pero fue en 1999 que aparece una primera ola, llamaría yo, de izquierda, que todavía quería pensar en un socialismo un poco ortodoxo, el, el socialismo del siglo XXI, que nunca supo nadie qué era y que había que llenar de sentido. En fin, no voy a discutir eso, pero hubo otros tipos de como en Brasil con Lula, en, en Uruguay con, en Argentina con los Kirchner, Evo Morales ahí y después también la Bachelet en su mejor momento si podemos salvar en Chile y también en Correa en en Ecuador y hubo una primera ola de izquierda que ya tenía un marxismo criticado por Francine Kelamet ya no era una ortodoxia. Y en esos años yo trabajé mucho Marx también en los 80 y, y me di cuenta lo que era Marx. Gracias a Inglomer. Y dije, no, no, Marx no es el marxismo soviético. Perdón, tampoco el cubano, pero ellos son muy importantes en América Latina por su testimonio. Pero teóricamente, no han contribuido tanto que digamos. Pero en fin, es una cuestión. Pero fue posible entonces gobiernos de izquierda, que aunque pensaban en el socialismo, dijeron vamos a hacer lo posible. Y entonces este es el tema. Esa primera generación fue tronchada también por Estados Unidos, con Macri, con Bolsonaro ahora en Brasil, con... Mucha gente, miren Lenin, que su padre se ve que le puso un nombre, pero se equivocó. El Lenin Moreno en Ecuador. La situación mexicana desde siempre. Hubo un momento triste, pero ahora empieza otra ola, yo pienso. La segunda ola. Y se empieza en México, pero en la en Argentina se da un paso adelante y es posible que con Arce en Bolivia es también un paso adelante y en Chile en estos días se está hablando de muchas cosas. Pues si yo veo que se está como bosquejando una segunda ola con mucha mayor experiencia, con gente que ya ha practicado la política, pero que ahora necesita una teoría, ¿De qué Estado estamos hablando? ¿De qué economía estamos hablando? ¿De, ¿De qué América Latina debe pensar realistamente? Y la obra de Francis K. Lamer es una obra monumental. Es una obra que hay que leer porque justamente nos hace pensar en la posibilidad de hacer algo cada vez más nuestro, no ingenuo, pero no idealista intentando lo imposible, sino sabiendo que lo imposible no es posible, pero sí es posible algo mejor, otro mundo. Y Franz es realmente el teórico de esto y nos lo demuestra en la conferencia de hoy, pero con aquel libro que hace 50 años ya anunció estas cosas, porque al criticar el, el sistema soviético y el marxismo soviético, rompía ya un esquema de ortodoxia que nos abría la posibilidad de visiones mucho más realistas, pero fundadas. Yo diría, Marx, sí, el marxismo tradicional, no. Y abrirnos a la realidad del pueblo. Y ahora trabajar desde el pueblo para crear una teoría que llegue a encarnarse en una sociedad más justa. Es el segundo de emancipación. Carlos Mariategui y José Martí dijeron, es necesaria una segunda emancipación. No la de 1810, 23 la del siglo XIX, eh, ahora es la del siglo XXI. Y yo, yo veo justamente el nacimiento de esa nueva ola que va hacia la emancipación latinoamericana. Y Franz es uno de los grandes intelectuales de esa segunda emancipación. Nada más por hoy. Habría tantas cosas que decir, pero quiero simplemente tomar esto como un testimonio discipular ante el gran maestro. Gracias. Muchas gracias, doctor Dussel, por esta exposición y, este, ilustrativa y todo, todo lo, lo que ha comentado. Eh, para darle la palabra ahora al doctor Hinkelamer también quisiera hacerle dos preguntas que han estado haciendo en las redes sociales mucho y es si el capitalismo puede ayudar a cambiar las dinámicas sociales, una y la otra sería si la socia lo social tiene relación con la ley Doctor Hinkielambert le doy la palabra para alguna reacción que tenga al a la exposición del Doctor Dussel Bueno no yo yo escuché con mucho, en Enrique, y recuerdo 1970 cuando tú me visitaste en Santiago. Ah, gracias. Nunca voy a olvidar eso. No fue, ahí empezamos, no una relación que nunca fue realmente interrumpida. Ahora, en, en, en algunos discos, yo, yo estoy muy de acuerdo también lo que tú dices sobre la vida claro en el en, en un determinado sentido la vida no puede ser un valor y yo creo que decir ahí es la base para constituir valores <coughs> eh, yo yo creo es, es da eso pero la base para constituir valores, se puede decir, también es un valor. No, no quiero discutir demasiado de, de definiciones, pero estoy de acuerdo con tu crítica, eso sí. Ya más, yo no me siento ahora a discutir, estoy. Después de escuchar alguna cosa tan rica, para la, la discusión se necesita dos o tres días, ¿no? <ríe> Para poder hacerlo realmente. No, este, te agradezco mucho lo eh, que has hecho y espero que sigamos como hemos ido hasta ahora. Más no puedo decir en el momento. Sí, muy bien. Es un honor para mí. Muchas gracias, doctor Franz. Muchas gracias, doctor Dussel. Por consideración al doctor Franz y por motivos de salud, no habrá, no habrá espacio, más espacio para preguntas o comentarios de los participantes. Solo Agradecerle a todas las personas que nos han acompañado en estas horas nos han escrito de distintos países de latinoamérica de brasil argentina chile panamá desde italia también eh, nicaragua uruguay costa rica españa naturalmente méxico honduras y agradecerles a todos ustedes por acompañarnos por supuesto principalmente también a quienes posibilitaron el diálogo el grupo de pensamiento crítico de costa rica que es coordinado por el doctor por el doctor france Continuar invitándolos a las siguientes mesas, que las mesas continúan, las mesas de discusión con eh, otros doctores, otros pensadores de Latinoamérica que han trabajado y abordado el pensamiento del Dr. Hinkelhammer. La siguiente mesa es el próximo jueves a las 4 de la tarde, Costa Rica, México. Y muchas gracias al, al grupo. No sé si eh, el doctor Franz o el doctor Dussel tengan algunas palabras finales que quieran compartirnos. ¿No? <risa> Muchas gracias, doctor. Gracias, Franz. Muy bien. Hasta el jueves próximo. Hasta el jueves próximo.